Ahí ya, dale. ¡Ah, pucha. Jean-Claude le quedó pendejo. <risa> dale pues. Eso. Vaya. Va, una. Bien. Dos. Super. Tres. Esa es. Eso, sí, claro. Que vea como brota el... So. Eso. No, no, no, no, Vamos, vamos. Vamos. las ah, <t snap> repeticiones va Va 12 va a 12 va a 12 hágale hágale hágale faltan themselves. 4 3 faltan 3 esa es ¿Está bonita, bonita? ¿Es que aquí... ¿Cómo se inspiró mi viejo? Es... Ah. Ya perdí la cuenta, <risa> Uy no, pero va como 30 mi viejo. que yo